La berenjena la lavamos muy bien y la troceamos igual como el calabacín, en trocitos ni muy pequeños ni muy grandes. La cebolla la pelamos, le quitamos la primera capa y la cortamos en trocitos también. El pimiento le quitamos el rabito, le quitamos la semillas, lavamos y cortamos en trocitos. Todo esto lo vamos a ir reservando. Lo ajo, pelamos, lavamos y cortamos en trocitos, como veis, ni pequeñitos, pero tampoco grandes. Y por último, los champiñones, los limpiamos muy bien, e igual como las demás verduras, vamos a cortarlo en trocitos, ni muy grandes ni muy pequeños. Añadimos todas las verduras dentro de nuestra olla de cocción lenta calabacín, berenjena, cebolla, pimiento, ajos, champiñones, todos. Lo salpimentamos, le ponemos pimienta negra, que como siempre os digo, si es recién molida, muchísimo mejor. Le ponemos sal y todo esto lo vamos a mezclar muy, pero que muy bien. Por último, le añadimos la hierba provenzales, que tenga bastante, Añadimos el vaso del tomate frito Y volvemos a mezclar Esto ya lo tenemos listo Como veis es súper fácil de hacer Y está buenísimo Ya lo único que queda es tapar con la tapadera Ponemos a temperatura alta Y cuatro horas después lo tenemos listo Esta receta podéis comerla sola Podéis poner unos huevos fritos encima que queda estupendamente o simplemente para acompañar pescado o carne. Aquí tenéis los ingredientes que os hace falta para hacer estas verduras a las hierbas provenzales. Aquí os dejo más recetas que estoy segura que te va a encantar, pinchen la foto.